pequeño comercio. En el día de hoy no estamos con ninguna pyme, no es un pequeño comercio, sino más bien una multinacional y en su representación está aquí hoy José Antonio. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola Gaspar, buenas, ¿qué tal? Pues nada, cuéntanos un poquito más sobre ti y a quién representas. Bueno, eh, yo me llamo José Antonio Navarro, eh, represento a una empresa de Murcia que es Tumos Juve. Donde llevo ya trabajando 36 años y tengo la suerte de ser el director de toda la parte de, de exportación, tanto de la parte comercial como la parte de, de marketing. Y, pues, Antonio, cuéntanos cuántos años lleva en la empresa y, y por qué puestos has, has pasado en todo este tiempo. Uf, llevo muchos. El próximo mes de abril cumplo 36 años aquí. Y bueno, digamos que empecé de, de todo, ¿no? Empecé... Por un tema de, yo qué no sé, por esas cosas que dice que el, que el tren pasa una vez por delante y que subirse, pues me subí, empecé un trabajo de administrativo puro, fui evolucionando, he vivido pues, tanto la venta de, de parte de Juan Valverde a, al Grupo Ero y la posterior venta del Grupo Ero al Grupo Conserve Italia, que es actualmente el propietario de la compañía, y bueno, y he pasado, pues, yo qué sé, no sé, ya. Por todo. Sí que es verdad que desde el año 91 estoy en, en ventas, en la zona de parte de ventas, empezando en la parte nacional y, bueno, desde el año 2009 que estoy en la parte de, de exportación. ¿Y cuál es el secreto para, empezando desde abajo, llegar tan arriba? Uf, bueno, no es ningún secreto. Yo creo, es un tema, a ver, yo creo que es una, una serie de, de, cosas, de, de, de cosas que avanzan, ¿no? una Creo que es, eh, la principal es que marcarte siempre retos. O sea, siempre hay que estar intentando crecer, intentando hacer cosas nuevas, intentando evolucionar. Aprender, como tú sabes bien, pues eh, creo que hasta última hora hay que seguir siempre aprendiendo cosas. Y sobre todo teniendo la misma ilusión que el primer día. O sea, yo creo que lo más importante es que entro todos los días a trabajar con la misma ilusión que entre el primer día y buscando hacer cosas diferentes, cosas nuevas, eh, evolucionar... En mi caso ahora, pues abrir nuevos mercados, eh, buscar nuevos productos en esos mercados y, bueno, pues ilusionarte en haciendo cosas cosas nuevas, cosas diferentes. Y dentro de esas cosas nuevas, ¿cómo nos podrías contar o cómo es el día a día de, de un directivo? Pues mira, intentamos siempre en la mayor medida de lo posible el no trabajar en el día a día. Es decir, eh, intentamos pues no estar en que si entra un pedido, si no entra un pedido, si un cliente necesitamos siempre tener una visión más estratégica estar pensando siempre en el medio plazo en el largo plazo eh, por ejemplo en el tema mío de exportación las gestiones son mucho más lentas y van mucho más a medio plazo que una gestión que se puede hacer a nivel nacional ¿no? entonces siempre eh, nosotros a nivel de dirección siempre estamos más en esa visión estratégica de medio plazo aunque lógicamente el día a día los problemas que surgen con clientes la situación que vivimos que creo que es un poco que nos lleva a todos un poco desconcertados desde que esto empezó la pandemia, ¿no? Pues hace que quizás en algunas cosas que estemos más al día a día, pero normalmente nuestra visión no, no es esa. No es esa. Uh -huh. Y José Antonio, ante esta situación, como has comentado, un poquito difícil, lo especial que estamos viviendo la pandemia, en concreto que está afectando quizás a, al sector y vosotros por hasta donde yo sé, pues sí que tenéis una, una buena parte de, de vuestra penetración está en ese sector. ¿Cómo estáis ayudando a, a los compañeros que, bueno, al fin y al cabo tienes hoteles, restaurantes, bares y, y ahora lo están pasando tan mal? Pues mira, a ver, nosotros normalmente llegamos, solemos llegar siempre a través de vía de distribuidores, ¿no? Y, y bueno, yo creo, lo primero fue eh, ponernos muy cerquita de, de nuestros clientes, ¿no? Estar cerca con ellos, entender su problemática, lógicamente, al principio, pues el tema de los cobros, pues... Eh, lo típico, ¿no? De, de das más plazo de pago, eh, te pones a trabajar con ellos, sin dejarles la cosa un poco más tranquila, no terminar de presionarle mucho más, ¿vale? Eh, y bueno, eso es un poco la parte que estamos haciendo. Luego también a nivel del bar, pues ayudándole, ¿no? Con las promociones, cediendo eh, de tu margen, ayudándoles a que, bueno, a, que, a que puedan hacer la compra mucho más fácil. En la parte internacional tenemos una problemática más o menos similar. Trabajamos en países en la zona del Caribe donde pues, la, el sector hotelero, el sector turístico es muy potente y también se ha visto muy muy muy afectado. Y es un poco lo mismo, ¿no? es un tema de, de bueno, pues, dar crédito, que el crédito sea más a largo plazo. A mí personalmente, mmm, todo el sector de hostelería me preocupa. Y me preocupa porque cuando hablamos de la parte de hostelería, nos, creo que hablamos de bares, restaurantes, hoteles, pero va mucho más allá. Va mucho más allá porque hay empresas que su, su, su negocio, su, su vida es el mundo de la hostelería. Suministros a los bares, tanto de productos de limpieza, de todo producto de complemento, gente que tiene empresas de limpieza dedicada al mundo de la hostelería. Y entonces creo que no somos conscientes de que estamos hablando de un sector que da puestos de trabajo a muchísima gente y ahora mismo la situación es verdaderamente dramática dramática y la verdad es que las expectativas de lo que oímos, de lo que vemos, no es nada nada halagüeño. Yo sí que hay, ayer no sé si leíste, es que Ostemur ha sacado una tarjeta regalo para tema de consumir en hostelería, de tal. Yo de verdad creo que es una iniciativa maravillosa y creo que todo lo lo que podamos, que creo que es un gran regalo, porque creo que entre todos debemos de salvar la hostelería. Realmente estoy completamente de acuerdo contigo, es una cuestión de todos, en este caso desconocía la iniciativa de este Mund, pero tanto por parte de los gobiernos como lo de las asociaciones todo lo que se pueda apoyar, es decir es hay nuevas ayudas también del INFO que contribuyen a, a en cierta medida a salvar los muebles, porque sí que es cierto que el, el descosido o el, el desastre ya está hecho y ahora es cuestión de que lo antes posible se pongan a, a funcionar. Eh, en ese sentido y para terminar sí me gustaría que dieras un consejo en base a tu experiencia a las pymes de aquí de la región más allá ahora de, de lo que estaríamos hablando del tema de este, bueno, del sector ORECA eh, o del canal ORECA, en el sentido de ¿qué le dirías a, a una pyme que a día de hoy se plantee pues, eh, o esté iniciando con su proyección internacional o, o exportar a otros países? ¿Qué, qué, en base a tu experiencia, ¿qué es lo más importante? Bueno, mira, yo creo que, que que va a pasar el año 2021? Algo muy similar a lo que pasó el año 2008, 2009, 2010, ¿no? Donde todo el mundo, el mercado nacional se contrae y vamos a tener que salir fuera a exportar, ¿no? Yo, le, yo a la gente que, que se plantea o que se puede plantear eso, incluso no se lo está planteando, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario hacerlo. Pero no hacerlo a cualquier manera, hacerlo de, de cualquier forma. Hay fórmulas de... De, de gente como por ejemplo ICES, como por ejemplo el INFO, las cámaras de comercio, ¿vale? Que te, que te pueden ayudar, que te aconseja, que tienen profesionales a tu servicio. Y hay que hacerlo sí, pero hay que hacerlo bien. Porque muchas veces si coges oportunidades que te han dicho, que te han contado alguien que te ha venido, eh, esas cosas no son buenas consejeras. Yo creo que incluso muchas veces el networking que hay con empresas en Murcia que tienen un nivel de exportación enormes como el sector de la golosina, como otras empresas yo creo que cualquier llamada de cualquier pyme pidiéndonos un consejo pidiéndonos cualquier cosa creo que siempre se la vamos a dar creo que no estamos siempre en nuestro ADN está siempre ayudarnos porque realmente la base de nuestra exportación en muchos casos son los contactos entre las propias empresas que exportamos ¿no? Y yo creo que las pymes deberían de apoyarse tanto en gente, organismos oficiales que, que, que tienen gente que les pueden apoyar, como en empresas que realmente saben que, que, que pueden hacerlo y les pueden ayudar. Lo que sí una recomendación también es que antes de dar el paso a salir fuera deben de mirar que realmente están capacitadas y preparadas para dar un paso porque es un esfuerzo importante y un cambio muy, muy importante a nivel organización dentro de las empresas. ¿no? Pues muchísimas gracias José Antonio por tu consejo, por tu tiempo, por estar aquí hoy con nosotros. Eh, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado y, y sobre todo pues eso, agradecerte que nos hayas dedicado esto, estos minutos a nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño de Comercio. Es la 35 quinta entrevista ya. Pediros a todos los que nos lo estáis viendo que ayudéis a, a todo este pequeño comercio y en concreto yo creo que hoy va dedicado a hoteles, restaurantes, cafeterías... Vamos a reactivar la economía y vamos a reactivar esos pequeños sitios que necesitan de todo nuestro apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.